En el mundo del careta la sonrisa se aparenta y cómo estás es un mero saludo social. En el mundo del careta ignoramos la violencia, siendo cómplices del violento, invitándolo a una reunión familiar. En el mundo del careta siempre se impone nuestro ego, nunca abrazamos de consuelo, sin conexión fraternal. En el mundo del careta las charlas más intensas son aquellas donde se refriegan quién compró la última. Las disculpas no entran, no lo hablamos, lo olvidamos y nos reímos de los memes de WhatsApp. En el mundo del careta todo es perfecto, en apariencias. Y si alguien se cae, y si alguien se rompe, lo cubrimos con champán.